Bienvenidos. Hoy les vamos a hablar de qué es una fintech y por qué creemos que puede hacer la diferencia en un país como el nuestro, en el que tanto se requiere inclusión financiera. Y empecemos entonces con términos generales y preguntar aquí, ¿quién sabe qué es una fintech? habían escuchado ese término al menos? ¿No? Un par de sí. Ok. Perfecto. Bueno, empezando porque es un acrónimo realmente que une dos palabras que seguramente se han escuchado, finanzas y tecnología. ¿Y por qué van juntas? Porque normalmente han sido dos mundos completamente separados en el cual las finanzas generalmente han sido ofrecidas por sistemas o instituciones tradicionales, dígase la banca principalmente. Y la banca, pues para bien o para mal, tiene sus retos tiene su burocracia, sus papeleos, todos los sistemas de cumplimiento y depende de muchísimos niveles y jerarquías, ¿verdad? Y también tienen un proceso mucho más incremental o normal de crecimiento, ¿cierto? Y la tecnología ha venido a romper muchos de esos esquemas y ha permitido, como seguramente ya han escuchado antes, este concepto de exponencialidad, de escalabilidad, de fácil acceso a mucho más personas entonces resulta que cuando combinas la tecnología con sistemas de finanzas permites que haya mucho más acceso a todos estos sistemas mucho más rápido con mucho menos costos con mucho más facilidades y que cada vez que haces algo nuevo no necesitas que una persona se acerque o un ejecutivo de cuentas llame al cliente y le diga mira te voy a ofrecer un nuevo servicio sino que simplemente pum, te hace pop-up en una cuenta que tú ya tienes así es como entonces se ha construido esta, este concepto de fintech que viene a ser un puente y que viene a buscar cerrar las brechas que hoy por hoy hemos encontrado en la industria financiera. Y pues recurrente es un ejemplo de muchas fintech. Las fintech pueden tener muchísimas verticales, así como en administración de empresas, me imagino que es lo que la mayoría viene aquí, pueden ser gerentes de miles de industrias y así en todas las carreras, pues en, en la parte de FinTech también hay muchísimas verticales y hoy de la que les vamos a hablar es particularmente de las plataformas de pago de la cual Recurrente forma una. Para entrar un poco en la historia de cómo nace Recurrente, aquí pueden ver el fundador de Recurrente, se llama Alejo Rivera. Alejo es, fue un estudiante en la Marroquín, decidió dejar su carrera a medias y empezar a aprender a los 21 ha sido un emprendedor en serie en el mundo de tecnología por la última década y cuando estaba por empezar su primera empresa quería constituir su primera empresa en Guatemala. Y se da cuenta que no existe una infraestructura de pagos que funcionaba y que fuera accesible. Entonces se vio obligado a constituir la empresa en Estados Unidos, su segunda empresa en Estonia, la tercera otra vez en Estados Unidos. Y siempre pensó que en 10 años alguien se iba a encargar de resolver este problema en Guatemala, de volver... Los pagos digitales, un método accesible para el resto de la gente, y nadie lo hizo. Entonces, 10 años después, Alejo se encuentra con la pregunta de si no eres tú, quién, y si no es ahora, cuándo. Y se ve obligado a fundar Recurrente, y no solo quién y cuándo es importante en la historia de Recurrente, pero en dónde. El equipo recurrente les vamos a contar más adelante quiénes somos, de dónde venimos, pero somos un equipo en su mayoría de guatemaltecos que ha vivido y ten, he tenido mucha experiencia de trabajo en el extranjero, pero siempre hemos tenido en nuestro corazón, nuestra región, una afinidad enorme por Centroamérica, por romper brecha en Centroamérica y pudo haber sido muy fácil para nosotros emprender algo en Estados Unidos o en Estonia, como lo hizo Alejo en su primera década de emprendimiento, pero realmente queríamos regresar a Guatemala a hacer un cambio por nuestro país y por nuestro backyard. Con eso dicho, les comparto un poco de nuestra misión en Recurrente. Nuestra misión en Recurrente es ayudar a 10 millones de emprendedores a aceptar su primer pago digital. ¿Cómo vamos a hacer esto? Recurrente es una plataforma de e-commerce para el tercer mundo. En Recurrente, un emprendedor, una empresa o un profesional individual puede crear su cuenta y en tan solo cinco minutos hacer una tienda en línea y emitir un link de pago para poder aceptar pagos en tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencias bancarias y otros métodos que estamos por lanzar. En Recurrente nos enfocamos en simplificar un proceso que hoy por hoy en Guatemala te tarda Dos a tres meses poder tener acceso a un Visa Link. Si alguien levante la mano, ¿quién ha pagado con un Visa Link? ¿Ok? Si yo soy un comercio y yo quiero tener acceso a un Visa Link o a un compra clic, me tarda de dos a tres meses. Hay una papelería enorme, un proceso no digital en donde tengo que estar teniendo conversaciones con una persona por medio de WhatsApp y en recurrente lo que hacemos es reducir un proceso de dos a tres meses a cinco minutos con un proceso 100% digital. Te puedes meter a nuestra página, crear tu cuenta y en cinco minutos poder empezar a probar, hacer estos pagos. Para nosotros era muy importante que el onboarding sea sin fricción y que sea muy fácil de accesar para que gente que nunca antes ha tenido acceso a pagos digitales pueda empezar a probar la tecnología y así poder confiar en la tecnología. En Recurrente queremos ser un puente que le permite a negocios informales formalizarse. Existe una cultura increíble en Guatemala de emprender. Eh, la Marroquín de hecho participó en un estudio que se llama Global Entrepreneurship Monitor y Guatemala año con año sigue saliendo con el punteo más alto de emprendimiento en la población joven. ¿Por qué? Porque el chapín tiene la chispa de prender el chapín que está vendiendo frutas en la calle o un estudiante de la Marroquín que tiene un negocio por aparte tiene esa chispa de emprender, pero muchos emprenden de manera informal, aceptando pagos por transferencia bancaria, sin pagar impuestos, pagos en efectivo. Y nosotros, de parte recurrente, queremos formalizar todos estos negocios que están teniendo un tope de escalabilidad por mantenerse de manera informal. Y lo queremos hacer súper sencillo y fácil de entender. Pau, antes de que sigas, solo para validar, ¿qué significa un emprendimiento o un negocio informal, alguien sabe que no, factura. Que no exacto. factura, exacto, no te da factura y eso qué implica, que no paga impuestos, cierto. Entonces si no pagas impuestos, tampoco probablemente entonces tú tenés, a ver si tenés o no tenés una empresa formalmente constituida. Entonces si quieres ir al banco y llegas y les dice quiero tener una cuenta para mi empresa, pero no puedes presentar tus patentes, no puedes presentar tus documentos de que formalizaste tu empresa, no te van a dar una cuenta. Y si más adelante quieres una tarjeta, imposible. Y si más adelante necesitas un préstamo para pagar a tus proveedores o comprar insumos, va a ser imposible. Entonces, la parte de, de informalidad, claro que te da velocidad y si estás empezando probablemente no, quieres, no va a ser tu primer paso ir a constituir una empresa, ¿cierto? Vas a probar si logras hacer unas ventas, quieres Ver si logras armar el producto, pero una vez quieres crecer, si no estás formalmente constituido, te topas con las barreras que mencionaba Pau. Súper. Hace poco estábamos teniendo una conversación con Mastercard y nos comentan que en Guatemala es el país de todo Centroamérica con más volumen transaccional de e-commerce. Y yo, bueno... Somos el más grande de todo Centroamérica, pero aún así en mi día a día yo no me veo haciendo muchos pagos por medio de e-commerce, por medio de link de pago con tarjeta. Hay muchísimos lugares en Guate donde uno quiere llegar y pagar con tarjeta y solo no es una opción. El 80% de las transacciones en el país siguen siendo en efectivo. Y aquí Recurrente quiere cambiar esa narrativa, quiere cambiar esa historia. Al final del día, si un comercio logra aceptar pagos con tarjeta de crédito, sus ventas incrementan más de 30% solo con la opción de aceptar pagos en tarjeta de crédito. Entonces, lo que nosotros, una vez más, queremos facilitar es el acceso a pagos digitales por medio de un proceso 100% digital de onboarding que te toma cinco minutos. Y tal vez ahí, ¿a quién fue el que levantó la mano que ya tenía un negocio? Super. ¿Alguno de los dos nos quiere contar de qué es? Eh, yo tengo una empresa de Bending Machines, okay. que vendo cigarrillos cigarros electrónicos y eh, también tengo comercio en línea. Buenísimo. ¿Y qué tipos de pago o qué métodos de pago aceptas en tu negocio? Eh, sí tengo líneas de pago, uh -huh. sí tengo POS, okay. efectivo y transferencia. ¿Y cómo te fue con ese proceso? Difícil en Guatemala, porque al principio probé con Visanet, Visa uh -huh. pero la tarifa era un poco alta. Después, después me fui con Afipay, que la verdad que me funcionó muy bien. Y más que estas credenciales, sí se podían meter en, en la página web, que era otro, otro limitante. Pero ya, ya lo pasaste el proceso. Ok, pero en, en su momento fue complicado. Sí, o sea, no fueron tres meses, pero sí. Tuviste suerte. Nosotros conocemos negocios que no han durado tres meses, ha sido un año. Y mucha papelería y probablemente tuviste que hablar con alguien por WhatsApp cuando aquí tal cual entras a la página web y tú solo, sin tener que hablar con una sola persona, haces el proceso de principio a fin. Facilísimo, súper fácil de usar eh, y muy intuitivo, que es lo que queríamos lograr de parte recurrente. Entonces, para contarles un poco de nuestra plataforma, eh, hoy por hoy, si un comercio crea un link de pago en recurrente, nosotros estamos buscando comercios o emprendedores que estén haciendo ventas en redes, en WhatsApp, en bazares y, eh, y que no sean un negocio 100% de gusto, que ya tenga una página en Shopify y que esté vendiendo internacionalmente, sino una plataforma de pagos más simplificada para el tercer mundo, que sea muy, muy accesible y hoy por hoy el comercio o el emprendedor tiene acceso a hacer cobros por tarjetas de créditos emitidas en cualquier parte del mundo. No sé si en tu caso con el servicio que tienes puedes aceptar tarjetas internacionales, pero de parte recurrente puedes aceptar Visa, Mastercard, Amex de Guatemala o de cualquier país del mundo que también es una limitante para servicios competidores. Incluso les, les quiero contar una anécdota ahí, es que eh, el ecosistema funciona que... Para nosotros ofrecer este servicio nos tenemos que pegar o afiliar a un adquirente, ¿verdad? Y, y lo primero que pedimos fue que queríamos liberar las tarjetas internacionales. Y lo que nos dijo uno de los VPs de estas empresas enormes en Guatemala fue, pero ¿para qué? ¿Por qué usted quiere darle servicio de procesamiento de pagos internacionales a los comercios de Guatemala, si eso no es lo normal. Aquí los, los clientes venden, son locales y los comercios solo venden locales en plena pandemia, con todo cerrado, con servicios nuevos creciendo, con todos escuchando por todas las noticias que los ne negocios ya no son de las mismas fronteras. Los altos mandos de estos negocios decían, ¿por qué? ¿Por qué le vamos a dar esa opción a los comercios? No, no, no. Ay, hay demasiado fraude, ay, no sabemos manejarlo, esa no es la opción. Entonces, esto también viene a romper muchos de los paradigmas que las grandes empresas no están dispuestas a tomar esos riesgos y nosotros hemos buscado la forma de, a nivel de tecnología de cómo romper esos esquemas o esos paradigmas y ofrecer mucho más opciones que ya están disponibles en el mundo y solo algunos pocos no las quieren dar libremente a muchos negocios que en Guatemala crecerían muchísimo si pueden vender en el extranjero. Listo. Otro método de pago que aceptamos hoy en día es transferencias bancarias. Y decimos, ¿por qué alguien quisiera cobrar por medio de transferencia bancaria y pagar una comisión a través de recurrente cuando yo lo puedo recibir directamente en mi cuenta de banco? Porque en Guatemala, si uno se mete a su estado de cuenta... Y la transferencia que le entra a su cuenta de banco viene de otro banco. Aparece un código que uno no puede identificar y que no significa absolutamente nada. Es un número que al final del día lo que le causa al emprendedor es tener que pasar horas del mes tratando de reconciliar comprobantes de pago con la confirmación de la transferencia, con la conversación que tuvo en WhatsApp o en social media y ver de quién es cada pago. Recurrente tiene una manera de automáticamente hacer esta reconciliación de pagos y en un dashboard súper user-friendly con un diseño de UX UI increíble, permitirle al comercio por medio de un reporte ver el consolidado de todos los pagos que se hicieron en transferencia o en tarjeta de crédito y saber de quién es cada pago. Luego tenemos muchísimos planes a futuro en Recurrente y dentro de ellos es expandir la cantidad de métodos de pago que ofrecemos al público. Estamos en negociaciones con proveedores para ofrecer varios puntos de cash -in en 20 de 22 departamentos del país. Y para final de año queremos también poder aceptar pagos en cripto. Viniendo del mundo de tecnología financiera, Sabemos que el futuro de pagos va a ser en cripto, tal vez no ahorita ni en cinco años, pero en diez años vemos que la economía no solo de Guatemala pero de todo el mundo se va a estar moviendo por otros rieles, no los rieles tradicionales que estamos acostumbrados a pagar hoy en día y queremos ser la fintech que da ese paso y que hacia el futuro de pagos, así sea que sea un poco temprano para nuestra región, pero que por lo menos esté la opción. Entonces no solo estamos enfocados en resolver problemas de hoy, pero problemas que se nos van a venir de 5 a 10 años a futuro. ¿Alguno ya probó hacer una transacción en cripto o tiene una cripto wallet? Okay. ¿Qué bien te la usaron? Abra, súper. Ah, qué bien. Satoshi, súper. Perfecto. Bueno. En este caso, estaríamos haciendo una alianza con una bitera que se llama Osmo, que para que no los conocen, en Osmo se puede comprar únicamente Bitcoin, pero es muy, muy fácil de utilizar y puedes cambiar tu Bitcoin a quetzales y tus quetzales a Bitcoin muy fácilmente. En recurrente tenemos este mantra, diría yo, y es, access to technology drives progress, access to financial technology changes lives. Es súper fuerte y realmente cuando vemos esto es lo que nos motiva día con día a hacer lo que estamos haciendo y que ha hecho que las personas que estamos en este equipo estemos conectados, busquemos todos los días cómo poder hacer, hacer mejor nuestro trabajo, pasemos los obstáculos con los que nos encontramos y realmente compartamos una pasión por este problema de cómo podemos ofrecer mejores servicios y poder realmente mejorar la vida de muchas personas. Porque si tú como emprendedor prosperas, generas valor, puedes tener más empleados que también van a generar más valor, que a su vez también van a poder tener un mejor poder adquisitivo y así el ciclo virtuoso se va creciendo. Entonces, saber que estamos contribuyendo activamente a ese círculo y a facilitar que ese proceso se dé, nos permite levantarnos día con día y buscar una solución. Entonces, está este concepto que seguramente han escuchado de enamórate del problema y no de la solución. Pues nosotros estamos enamorados del problema que hoy por hoy existe, de que pocos tienen acceso a estos servicios que pueden hacer que sus negocios prosperen. Y recurrente se ha vuelto esa solución, pero... Es una solución que está en evolución, que está total, con to, todo el tiempo creciendo, no deja de ser un emprendimiento. Ya les contaremos con qué re retos y errores nos hemos topado, pero el hecho de que lo que nos motiva es ese problema sí que hace que el drive que tenemos como equipo sea muy diferente a lo que día con día te puedes topar. Entonces, creo que eso es una pregunta interesante porque en la etapa en la que están probablemente todavía están buscando con qué se conectan, o tal sea, vez se conectan con muchas cosas, pero... Definitivamente que eso es una de las preguntas más importantes que hay que hacerse. Este problema me, me, me molesta o me importa tanto como para que realmente le vaya a dedicar horas de mi vida. Dinero, tiempo, tiempo que hubiera podido estar con mi familia, lo voy a dedicar a este problema. O sea, realmente esto es lo que creo que va a cambiar el mundo y la mejor forma en la que yo puedo contribuir es esta. Para nosotros este ha sido uno de los, de los puntos y por eso... Por eso creo que Recurrente ha crecido como ha crecido y ya les contaremos un poco más también por qué. Y solo aprovechando, ahorita que Gaby toca este punto, para todo el equipo de Recurrente es súper importante estar enamorado de nuestro de trabajo del día a día. Y ahorita que están en la etapa donde están, en donde probablemente varios están por graduarse de la universidad y escoger cuál va a ser su primer paso para empezar su carrera, realmente los motivo a que cuestionen a que cuestionen el porqué de las cosas. Yo estudié en Babson, en Boston, en una escuela de emprendimiento, en donde muchos decidieron graduarse y empezar a emprender inmediatamente, y muchos otros, el camino era seguir el camino cookie-cutter. Salgo de Babson, me voy a estudiar a Finanzas, a Wall Street, hago una maestría, luego consigo otro trabajo, y solo siguiendo al pie de la letra lo que todo mundo hace solo porque sí. Y nunca pararse a cuestionar el por qué voy a aceptar este trabajo, por qué voy a empezar este emprendimiento. Y realmente les digo, pasé tres años de mi vida en un, en un trabajo de finanzas que aprendí mucho, pero no me apasionaba, y el cambio a unirme al equipo de recurrente y realmente estar enamorada del problema y trabajar no solo por ganar dinero y superarme profesionalmente, pero por resolver un problema Larger than us, que resuelva un problema que realmente exista en nuestro país es sumamente gratificante. Entonces los motiva a que escojan conscientemente cuál va a ser su siguiente paso y que si no les gusta sean muy rápidos en salirse y hacer un cambio y dejar el miedo atrás. Para contarles un poco del equipo que ha hecho todo esto posible, aquí estamos Gaby y yo, eh, que no somos fundadoras, pero el equipo es suficientemente chiquito para que el proyecto se sienta que es de todos. Como les conté, Recurrente fue fundado por Alejo Rivera, un emprendedor en serie eh, que toda la vida ha emprendido afuera y decide regresar a sol solventar un problema en Guatemala. Max es nuestro CTO y tiene una historia impresionante. También es un college dropout que decide emprender una empresa que se llama BIC en México, Big, si alguien escucha audiolibros en Audible, Big es el Audible en español, que le trae las mejores historias a la población latina y realmente creen de que el acceso a historias cambia vidas, porque las historias que te cuentan a ti cuando eres chiquito eres, son las historias que uno se cree. Si a mí desde chiquita me dijeron, Pau, tú vas a cambiar el mundo, yo realmente me creía que yo iba a cambiar el mundo. Y a través del emprendimiento de Max, lograron traer las historias de gente súper exitosa a la población latina. Hicieron, participaron en Y Combinator, que es la aceleradora más prestigiosa de Silicon Valley. Y Max pues trae toda esa experiencia a la mesa. Y luego Gaby fue nuestro employee number one. Y si quieres contar la historia de cómo tú llegaste a recurrente, porque ambas venimos de un mundo que no es de la tecnología y terminamos en una empresa de tecnología. Entonces, todos traemos a la mesa algo sumamente distinto con todos nuestros backgrounds. Soy arquitecta de profesión y desde el inicio que empecé a estudiar arquitectura, de verdad que me fascinó, pero, pero siempre sabía que te quería hacer algo diferente al, al camino tradicional de arquitectura y por eso saqué una maestría en, en entrepreneurship, en el Acton MBA de acá eh, y siempre he estado metida en toda la parte de business development. Mi, mi inicio de carrera fue en una empresa que se llama Calidad Inmobiliaria desarrollando proyectos eh, residenciales en Guatemala y luego transicioné a un rol más corporativo ayudando a muchas empresas del grupo eh, que en diferentes industrias, pero siempre en la parte de business development, creando nuevos productos, nuevos servicios, utilizando muchas herramientas de innovación como design thinking, como sprints de Google Ventures, haciendo muchos testeos, muchos procesos de empatía, etcétera, etcétera. Y, y en, en ese mundo siempre estábamos buscando si incubábamos un negocio internamente dentro del grupo y, y así fue como llegó esta idea a la mesa tocando la puerta y diciendo hey yo quiero hacer esto ustedes les interesa apoyar de alguna manera y, y bueno esa, eh, cuando llegó la idea alejo apenas tenía la idea sabía tenía mucho bagaje que es parte de lo que les contamos ya tenía muchísima experiencia en la parte de tecnología pero en ese momento solo era una idea de ese tipo de ideas que seguro a todos ya se les ocurrió y que todavía no tiene ni pies ni cabeza y, y que puede sonar muy bien y también te la puede bajar cualquiera de la mesa. Todas las ideas empiezan igual, eso es importante. Y, pero lo importante fue que logró contarla de una manera que conectó a otros y que otros vieron el potencial que tenía, entonces decidimos meterle muchos recursos a... Hacer literalmente un business development. Usamos herramientas, que de una en particular que se llama Dynamic Fit, que construimos, pero está basada en procesos de business development. Y construimos todo el proceso de investigación, de pruebas, de errores, hasta que al fin dijimos, bueno, esto ya tiene pies y cabeza que antes no tenía y está lista para salir en un formato de MVP. Y, y así fue como lanzamos, empezamos el proyecto en julio tal vez del 2020 eh, bueno y aquí va otra anécdota yo estaba embarazada trabajé hasta el último día eh, para las mujeres que quieran ser working moms si se puede y, y bueno entonces cuando regresé ya pues sí ya habían aprobado el proyecto y ya estaban trabajando en, de, en el desarrollo tecnológico y nos tomó de octubre a enero estar listos y en enero hicimos la primera transacción y no les puedo explicar ¿Cómo celebramos esa primera transacción? Así como para mí fue el nacimiento de, de mi hija, así fue la primera transacción. Estábamos locos detrás de la pantalla, así como, ¡Ah, funcionó! Ya tenemos un cliente, por Dios, esto ya tiene forma y cabeza, ya va caminando. Y hoy por hoy ya tenemos más de 600, pero ese primero se siente como la gloria. Y así fue como arranqué en recurrente. Súper. Y de mi lado, yo empiezo mi carrera en Miami, en una firma de Wealth Management, en donde le ayudábamos a 70 familias de Latinoamérica a invertir y administrar su patrimonio familiar. Y como les dije, aprendí muchísimo. Finanzas personales es un tema que no enseñan en el colegio, no necesariamente enseñan en la universidad, y es absolutamente clave saber cómo administrar uno su propio dinero. Eh, pero no era la carrera para mí, necesitaba un cambio y decidí renunciar y tomarme un sabático en Uganda. Me fui a vivir a Impiji, un pueblito en el medio de la nada en Uganda, a voluntariar en, un, en una aceleradora de emprendimiento social en donde le enseñábamos a gente de muy escasos recursos cómo emprender negocios que solucionen un problema de su comunidad. En Uganda vivíamos una vida muy, muy básica, nos bañábamos con una cubeta del agua al día, desayunábamos, almorzábamos y cenábamos arroz y frijol. Y realmente tuve la oportunidad de ver retos en comunidades y soluciones que me encantaría implementar de este lado del mundo. Y en Uganda existe una empresa que se llama Empesa, que nace hace 13 años, que es una plataforma de pagos para gente no bancarizada, gente que nunca tuvo acceso a una cuenta de banco y opera su día a día en efectivo, y está acostumbrada a guardar su efectivo bajo el colchón, en tierra o en ganado. Lo que hace Empesa es que de la misma manera que uno puede llegar a un tendero y comprar tiempo de aire aquí en Guate, y te llega un mensaje de texto a tu celular, Empesa te permite llegar a un tendero en cualquier parte de East Africa, depositar tu dinero, te acreditan tu dinero a tu cuenta de empresa y con un mensajito de texto, con un frijolito o un smartphone, tú puedes hacer pagos de lo que se te ocurra. El 98% de los adultos en Kenia tienen una cuenta digital en empresa y después de 10 años de adaptación cultural operan 100% en empresa y cero en efectivo. Y para mí eso fue impresionante. O sea, ver... Ser, tener acceso a una economía que eliminó el efectivo en 13 años fue algo impresionante para mí y regresé con muchísima curiosidad a Guatemala de qué está pasando en el mundo fintech en Guate. Y algo que me encanta es que lo que pasó en East Africa hace 13 años, luego pasó en Southeast Asia, luego pasó en MENA y ahorita está pasando en Latinoamérica. Entonces son ciclos que al final del día... Con Alejo, el fundador de Recurrente, hablábamos de que siempre pensábamos de que íbamos a emprender en algo súper innovador, súper disruptor, súper nuevo. Pero que a veces hay que empezar con los básicos, con entender soluciones que ya existen en otros territorios, tropicalizarlos y traerlos a nuestras comunidades porque realmente están resolviendo un problema que hoy por hoy no está resuelto en nuestra región. Y en el mundo de emprendimiento existen piratas y existen exploradores. El pirata... Es el que agarra una idea que ya existe en otro lugar y la trae a su territorio. Y el explorador es el que emprende algo totalmente novedoso. Y les diría, si alguien tiene la chispa de emprender, no tengan miedo de empezar siendo piratas. Porque realmente vivir el proceso de emprendimiento, de levantar una idea como contó Gaby, de idea a producto, a primera transacción, a crecer a todos los países que ahorita queremos crecer, que les vamos a contar, eh, es... Es un roller coaster increíble, es una maestría de vida y mucha gente que empieza emprendiendo como pirata termina siendo explorador. Entonces solo es un puente para, para leapfrog a otras etapas de la vida. Sí, y bueno, yo les quiero contar de, de otros dos del equipo que son Cristian y Pantu. Y Cristian viene de un mundo, vamos a ver, de inmobiliario también, de, de haber hecho, empezado como, como un asesor comercial hasta escalar a una gerencia y que dentro de esos patrones de crecimiento que mencionaba Pablo hace un ratito, estaba súper bien, o sea, le estaba yendo súper bien, estaba como gerente comercial de Grupo KAEALA, tenía un equipo enorme de vendedores a su cargo. Cualquiera diría es un, un sueño de posición o sea está súper bien cualquiera fuera le diría qué buen trabajo estás haciendo te felicito yo quisiera ese rol para, pero por alguna razón él no sentía que era suficiente y, y en recurrente estábamos en, en esa fase de crecimiento inicial que es super deceptive ¿han escuchado ese término? super deceptive es como un crecimiento que literalmente es decepcionante así como uno, dos y es como dos, tres, vamos y después es dos y medio, ¡Ah! pero no creces, es, es, es una etapa difícil en ese sentido, y lo que nos faltaba era un empuje, y nos toca la puerta de Cristian, diciendo que venía con este background que nosotros ni nos creíamos, de por qué alguien que tenía ese background quería venir a trabajar a un emprendimiento donde habíamos tres, y que teníamos diez clientes, porque eso era lo que teníamos, y que lo que pasa es que no lográbamos llegar a más clientes porque ninguno teníamos ese perfil más comercial, y nos poníamos nosotros a, a hacer demos a las personas, a buscar y, y a buscar literalmente en el celular a quién le podíamos llamar ese día para decirle que tal vez le servía recurrente. En esa etapa en la que no tenés credibilidad porque tu negocio no ha levantado y te preguntan quién es tu cliente y le decís que nadie. Y pues, pues yo no quiero ser el primero, ¿verdad? No necesariamente. Hay, hay algunos que sí quieren ser early adopters, pero en su mayoría todos quieren que tú ya tengas tu proyecto consolidado y probado y no quieren ellos ser el guinea pig, ¿cierto? Entonces viene Cristian y nos dice no, yo me quiero cambiar y estoy dispuesto a reaprender y estoy dispuesto a hacer este cambio en mi vida en mi vida profesional bajarme de este barco, en este tren en el que ya voy en el que estoy muy cómodo y desacomodarme y aprender de tecnología porque yo creo que esto es el futuro y creo que más que yo creo que algo importante, que quiero hacer un paréntesis aquí, es que esta plática que estamos haciendo para ustedes, más allá de que conozcan recurrente, que por supuesto ojalá todos lo usen, pero lo, no necesariamente van a ir a poner una plataforma de pago, ¿cierto? Pero sí que pueden aprender de estos procesos, de cómo fue este primer cliente, de cómo estas personas cuando se sienten conectadas con esa idea, con ese problema que ustedes quieren solucionar, hay personas como Cristian que están dispuestos de bajarse del barco y reaprender, y literalmente le ha tocado reaprender porque no vendes un inmueble de la misma manera que vendes una, una plataforma de pagos. Entonces, implica muchísima vulnerabilidad, muchísimo autoconocimiento de saber que estás dispuesto a hacer ese cambio, y tú como empresa también cómo vas a honrar que una persona de ese calibre quiera hacer un cambio en su vida. Eso es un poco cristiano. Y luego Pantu, Pantu me encanta porque... Ella se hace llamar Pantufla Cuántica. Yo creo que a la fecha no sé ni cómo, cómo se llama Pantu, se me olvidó. O sea, así de, así de grueso. Ella, Magalí, creo que se llama Magalí. O sea, entonces, pero eso es una de estas chicas y estábamos buscando un, una, una, diseñadora de, una diseñadora web. Y yo me recuerdo súper bien haber llevado varias opciones a Alejo a la mesa. Le decía, Alejo, ¿esta opción puede ser buena? Y me decía, no, no, tenemos que encontrar algo mejor yo. Bueno, pues yo ya no sé dónde más buscar. ¿Qué se te ocurre a ti? Me dijo, ay, encontré una chica en Argentina. Y yo, wow, ok, pues suerte convenciéndola. Y, y esta chica, Pantu, costó horrible que nos contestara. Entonces, bueno, primero Alejo vino, armó la página, él tenía experiencia armando, armando las páginas web y digamos la landing y demás, el front page de la plataforma, y, y, pero él consideraba que su experiencia no era suficiente para el UX, UI que queríamos lograr y que esta persona sí lo iba a lograr. eso también es otra anécdota importante, porque entonces él dijo, pues no, vamos a luchar y, y estuvimos como tres meses detrás de Pantu, esperando que nos contestara. Finalmente nos contestó y nos dijo, denme chance porque estoy full, y, y ya regreso con ustedes y finalmente se, an, se animó a trabajar con nosotros y estamos sumamente emocionados de tenerla en el equipo porque para empezar, tener personas fuera de Guatemala, pero también fuera de nuestra cultura, no solamente personas como nosotros que hemos vivido afuera y regresamos, sino literalmente de otra cultura, enriquece muchísimo la perspectiva de las empresas y ya les contaremos un poco por qué podemos también tener personas de Argentina en el equipo, pero en todo caso… Pantu vino a acelerar el nivel de calidad y de usabilidad de nuestra plataforma, que es uno de los elementos más importantes para que un negocio tecnológico funcione. Si tu plataforma no es amigable, si no es intuitiva, si no, tiene, eh, si no eliminas fricción, los clientes no se van a quedar porque no saben ni cómo utilizar tu herramienta, ¿cierto? Y Pantu ha hecho o ha colaborado en dos de los grandes unicornios de Latinoamérica, imagínense, y logramos convencerla y conectarla con el problema que estamos trabajando eh, en solucionar en recurrente y ahora es parte del equipo, Tiene, atiende a otros clientes, pero es parte de nuestro equipo y nos honra muchísimo. Para los que no saben, un Unicornio es una empresa con una evaluación de más de un billón de dólares, mil millones de, mi de dólares y, y bueno, pues por eso la perseguimos por tanto tiempo. ¿Cuáles son los nombres de, las, de los unicornios, por si los quieren buscar? Decentraland y Off Zero. Y para contarles un poco de nuestro equipo, el todos menos Pantus somos de Guatemala, pero vivimos en Guatemala, Francia, España y Argentina y tenemos un nómada digital y esto nos permite trabajar en equipo porque somos una empresa 100% remota y no solo remota, pero asíncrona. ¿Qué significa asíncrona? Que no trabajamos de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sino que cada quien trabaja a su ritmo y confiamos en nuestro modus operandum es responsabilidad con libertad. Y al final del día, tú Está, tu éxito está siendo medido si tú cumples tus metas de la semana, del mes, del trimestre, del año, pero nadie está detrás de ti. Pau, no estás conectada a las 9 de la mañana. Gaby, no has entregado eh, lo que te dijiste que ibas a hacer el lunes. O sea, si, si uno no toma responsabilidad de lo que uno se comprometió a entregarle a la empresa, no avanzamos. Entonces, somos una empresa de gente con mucha iniciativa, de gente que vela por sus propias responsabilidades y que somos extremadamente ordenados para dejar todo documentado para que a la hora de que alguien en otra zona horaria se conecte, entienda qué ha pasado en las últimas horas en la empresa y pueda retomar de cero. Y bueno, ahí solo quiero comentar que para que eso sea posible también tienes que usar las herramientas correctas, ¿cierto? Entonces, por si les interesa, les recomiendo... Investigar sobre Basecamp, que es la herramienta que utilizamos para trabajar 100% remoto. Utilizamos todo el, el G Suite para toda la parte del de Drive y demás. Y están literalmente todos los documentos abiertos a todo el equipo. Hay muchísima transparencia, porque si no, yo como puedo ver, eh, si estoy colaborando con Pau, ¿a qué horas me manda el link? ¿No me manda el link? ¿Lo tiene en su compu? ¿La última edición lo tiene guardado en ella? Eso no existe. Todo está sincronizado en la nube todos tienen acceso y todos saben dónde está la información, tienes que ser muy bueno documentando, comunicándote en la plataforma. Entonces, para los que no les gusta escribir, en este mundo es súper importante. Y entonces, porque al final, si tú sos bueno en comunicar claramente tu idea, tuviste que haber sintetizado, pensado bien qué vas a escribir, redactado, revisado, que, que hace sentido lo que escribiste, porque la otra persona lo va a leer cuando probablemente tú estés dormido. Entonces, se vuelve súper importante. Y si les llama la atención este mundo de remote work, hay un libro que se llama Remote, que escribieron los fundadores de Basecamp y que, en el cual comparten muchos de los principios y modus operandi que ha hecho que nuestro negocio funcione con éxito, siendo asíncrono y remoto. En este les cuento un poco cómo ha, qué ha sido importante para, para que seamos exitosos. Primero, tener claras las métricas. Entonces, hoy por hoy, nosotros día con día monitoreamos cuántos clientes tenemos activos. No cuántos clientes se hacen sign-up en la plataforma. ¿Alguno cree? ¿Por qué creen que hacemos nos fijamos en los activos y no en los que hacen sign-up? Gracias. Para, si, si no escucharon lo que dijo, es que nos fija, es en los activos porque pueden muchas personas hacer sign-up, pero no empezar a usar la plataforma. Entonces, eso al final para nosotros no nos hace la diferencia. Lo que necesitamos es que usen la plataforma y manden links y procesen. Entonces, nos fijamos en los activos y por eso tenemos 670. Si no, ya iríamos fácil arriba de los 5,000. Entonces, eso duele también, ¿verdad? Porque por supuesto que nos gustaría ver el 5,000 en vez del 600, pero este es el número real, es el número crudo y es el que realmente mueve los números. Entonces, ¿cuáles son esas métricas importantes para ese negocio que quieren poner? Lo mismo con GPV. GPV es una métrica que te permite medir cuánto, cuánto, qué monto se está procesando en tu plataforma. Entonces, de todos los comercios se suma el monto que cada uno procesa sobre la plataforma y eso da el GPV al mes. Y vamos monitoreando día con día cómo eso va fluctuando. Y tenemos datos específicos de cuánto tiene que lograrse cada semana. Eso significa que si yo sé que tiene que llegar a X número y voy por la mitad, puedo tomar medidas ese día y toda esa semana para moverlo. Se vuelve mucho más ágil que ver cómo vas a final del mes, por ejemplo. Entonces, hoy por hoy ya procesamos millones en el mes y lo que nos importa es que ese GPB crezca 30% mes con mes. 30% significa que por cada semana tiene que crecer 7%. Es un montón. Al inicio no, y ese es el esquema de Deceptive que les digo, ¿verdad? 7% de 1 es poquito, de dos es poquito, pero cuando lleva va 100, 7% sube. Mil, 7% es un montón. Entonces, sostener esas métricas conforme vamos creciendo se vuelve mucho más difícil. Y el último elemento que siempre estamos monitoreando, pero en este caso para ver cómo lo bajamos, es el precio. Y aquí es donde Pau y yo trabajamos mucho en, en conjunto para buscar mejores alianzas, mejores esquemas, mejores tecnologías, mejores aliados en Guatemala y en el extranjero para poder ofrecer mejores servicios y bajar nuestra estructura, nuestra estructura de costos. Algo importante aquí a compartirles es que, como mencionábamos al inicio, los emprendedores son los principales clientes y nuestro target en cuanto a audiencia, lo que buscamos, por eso estamos aquí sentados con ustedes, que algunos ya tienen un negocio y otros están pensando en otro. Este es nuestro nicho. Sin embargo, estamos haciendo las cosas también que no solo tenemos a clientes como la doctora Mireia Méndez utilizando recurrente, sino también en Volcano Summit, por ejemplo, por si escucharon de esa de este evento que hubo en Guatemala y que cada vez toma más auge, las entradas se vendieron a través de Recurrente. Grupo Cayalá usa Recurrente, Hertz usa Recurrente. ¿Y por qué? Porque esas grandes empresas que seguro ya tienen Visanet, que seguro ya tienen PAC, ¿por qué usan Recurrente? Pues porque nosotros nos hemos enfocado en volvernos sumamente buenos en la parte de cobros digitales y todo lo que tiene que ver con ello. Entonces, estas empresas cuando quieren abrir su vertical digital se dieron cuenta que los servicios que les daban las empresas que les ofrecen POS, por ejemplo, no eran buenas. La interfaz no era buena, era difícil para su equipo de utilizarla, pero también de sus clientes. Y eso generaba muchísima desconfianza y por eso decidieron trabajar con nosotros y hoy por hoy están dentro de nuestra cartera de clientes. Entonces, no es cierto que no le podemos llegar a los grandes cuando haces un buen trabajo. Todos estos logros... No han sido fáciles, vaya que hemos tenido bastantes retos en el camino y queríamos hoy compartirles un par de anécdotas de retos que hemos tenido y lecciones que hemos aprendido. El primer reto en el mundo de fintech ha sido buscar una mentalidad de abundancia. Los bancos en inicio veían a las fintechs como una amenaza, pero al final del día lo que hacemos las fintechs es llevarle servicios financieros a un segmento que antes no tenía acceso sumamos a los esfuerzos de los bancos porque le llegamos a la gente que los bancos no le llegan. Como les había contado, en Guatemala no solo el 56% de la gente es no bancarizada, pero la gente que sí tiene cuenta de banco es subbancarizada, que significa que no tiene acceso a muchos servicios financieros, que las fintechs vienen a simplificar y a entregar estos servicios por medio de, de tecnología. ¿Y a qué nos referimos con mentalidad de abundancia? En que no solo... Yo viendo a los bancos, pero yo viendo a mi competencia, tengo que pensar en the kingdom of us, el reino de nosotros. En que no es, yo no veo a mi competencia yo contra ti o tú contra mí, sino que yo a otra gente, como Afipay que mencionas, que está ofreciendo servicios de pagos digitales, yo pienso, ¿qué está haciendo mi competencia hoy? Que el día de mañana va a hacer que mi negocio crezca. Al final del día, que la gente tenga ganas de aceptar pagos digitales, es un cambio cultural. Como yo les dije lo que sucedió en East Africa, o sea, tomó 10 años que una población se digitalizara. En Guatemala estamos apenas empezando y mientras más jugadores hayan luchando la misma lucha, mejor para nosotros. Yo no me voy a enfocar en apagar a mi competencia, sino en cómo enamoro a mi cliente. O sea, Mi enfoque es cómo yo hago que mi cliente se vuelva fiel a mi plataforma y que se quiera quedar con recurrente, en vez de yo apachar a mi competencia. Ese ha sido, la verdad, el reto más importante, en convencer a todos los jugadores del ecosistema en que piensen con mentalidad de abundancia y no de escasez. Y, y en el camino ha habido muchísima burocracia que hemos tenido que sobrepasar. Estamos entrando a un mundo nuevo para Centroamérica en donde no existe data. Conseguir data ha sido extremadamente difícil y navegar a ciegas. Eh, pero algo que ha sido súper importante para nosotros que lo podríamos compartir al final, pero es celebrar logros chiquitos. Y Gaby tiene una anécdota que les quiere compartir de, del principio de la empresa eh, y de cómo hemos ido adoptando esta cultura de celebrar y no solo meternos en el día a día y todo lo que queremos lograr y que se te pase el año volando y no hayas celebrado todo lo que has crecido. ¿Quisieras compartir algún otro reto? Sí, y muy, muy alineado a eso de celebrar seguramente han escuchado que en esta etapa se escucha un montón de nos pero estar ahí enfrente y que te digan no y no y no y no y esta ley así es y eso es y esta es la costo de comisión y eso es y así funciona nuestro sistema y eso es lo que hay y este es el ejecutivo que le tocó que lo va a atender y eso es lo que hay y tener que regresar pensar, volver a ver con el equipo y decir no, pero es que eso no nos funciona, tenemos que ir a ver cómo lo movemos y volver a tocar la puerta de esa misma persona que te acaba de decir que no y decirle, y si probamos así, y si probamos así y que te vuelvan a decir 200 veces que no les, les, les ofrezco que prueben ese reto, prueben hacer algo hoy, que fijo les van a decir que no pidan un descuento en un restaurante que no McDonald's, por ejemplo que lo normal, o sea, te dicen que la hamburguesa cuesta esto y tú vas a decir yo quiero un descuento, a ver cómo les va pero hacer algo que sepan que les van a decir que no y háganla, sientan cómo, cómo es ese proceso ¿Hablando? varias veces es duro perdón, hablando de recibirnos no solo Gaby y yo hemos recibido un montón de nos a nivel comercial y a nivel de desarrollo del producto pero yo también estoy involucrada en el proceso de fundraising con nuestro founder y el proceso de levantar capital extranjero para un emprendimiento en Guatemala es sumamente difícil, mando imposible. En este momento sobre todo, que el contexto está súper comprimido. El año pasado se invirtieron 9 billones de dólares en fintech en Latinoamérica porque es un mercado que está levantando exponencialmente y dando saltos cuánticos y de los 9 billones de dólares, punto cero cero tres se fue a Centroamérica. ¿Por qué? Porque todos están apostando a un México, a un Argentina, a un Colombia, estas potencias de mercados inmensos, pero nuestra labor desde Guatemala para traer capital extranjero es vender Centroamérica como bloque. En Recurrente hoy operamos en Guatemala, pero en los próximos seis meses vamos a expandir a El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y México. Y nosotros te estamos vendiendo la región como una oportunidad porque si uno conglomera todos estos mercados chiquitos podemos ser del tamaño de Colombia, capaz no del tamaño de México, pero estamos vendiendo una solución de hacerle, mucha gente está peleando por hacerle mejor la vida al 1% de la población y en recurrente le estamos haciendo la vida significativamente mejor al 80% de la población. Entonces, ese es el mensaje que le estamos vendiendo a los inversionistas. Dejémonos de pelear por los grandes. Nuestra ventaja competitiva es que venimos de un mercado chiquito, porque nadie está decidiendo venir a invertir a Guatemala si no es que nosotros estamos empezando esta narrativa y atrayendo capital extranjero para realmente mejorar nuestra región. Sí, y en ese, y en ese mundo de los nos que les digo, nos pasó el mismo tema con, lo, con los clientes que les estaba contando al inicio. Cuando se nos unió Cristian al equipo, empezó a, a subir la cantidad de clientes y ahí íbamos por 25 y 26 y así y así. Y dijimos, bueno, cuando lleguemos a 50 nos vamos a mandar a hacer una t-shirt. Es una t-shirt, ¿verdad? O sea, nos pudimos haber hecho una t-shirt con, con el 1, con el 15, pero dijimos a los 50 nos vamos a hacer una t-shirt, que tal vez nos gastamos 15 dólares. Ese no es el punto, el punto era el, lo que significaba. Significaba que nuestra idea ya habían 50 personas afuera que estaban dispuestas a creerla. Significaba que ya habíamos terminado el primer milestone de nuestro MVP. Significaba que ya habíamos cuatro personas en el equipo con más de seis meses de trabajo creyendo que esa idea iba a cambiar el mundo. Y cuando llegamos a ese 50, fue muy, muy emocionante porque llegamos al 50 y al mediodía ya no teníamos 50 porque nos fijamos en los activos y no en los signups. Y teníamos sign y subíamos a 55 y volvía a bajar a 49. Y dijimos, no, hasta que no se sostenga el 50, no nos vamos a mandar a hacer nuestra t-shirt. En fin, no les puedo explicar, pero nos tomó más o menos de una a dos semanas pegarle al famoso 50. Y ahora todos tenemos nuestra t-shirt que guardamos con tanto cariño, que es una t-shirt normal, a ver, solo es negra, tiene el logo en grande, tiene un numerito aquí que dice 50, pero de nuevo, son esos tesoros, que ahora añoramos y que atesoramos y que guardamos con tanto cariño porque significa que logramos eso después de un montón de nos. Y eso es lo que decía pa ahorita nos vienen por montón, vienen en la inversión, vienen en clientes, vienen en, en socios, en este proceso de expansión nos hemos topado con muchísimos nos, pero si solo te fijas en el no, ya hubiéramos dejado de hacer lo que estamos haciendo. Entonces, para también darnos, darte unas palmaditas, y buscar motivación intrínseca es importante, este tipo de celebraciones. Una t-shirt, pero hizo toda la diferencia en el equipo. En el mundo donde trabajamos predominan los hombres y siendo mujeres en tech también ha tenido sus retos, pero para nosotros es realmente un beneficio increíble. Nos da chance de sobresalir. Llegamos a eventos de tecnología en Guatemala y entra Gaby al cuarto y dice, ¿y las mujeres? <risa> y Literalmente somos las únicas, en reuniones, en conferencias, haciendo pitches a inversionistas. Aquí somos dos y solo venimos las mujeres. Y al final del día, para nosotros ha sido realmente importante cambiar la narrativa de que muchas mujeres en industrias de tecnología o finanzas donde predominan hombres, se victimizan. Y dicen, es que no nos ponen suficiente atención. Es que no tenemos voz y voto. Es que me quitan mi crédito. Y nosotros queremos cambiar la narrativa para usar nuestra minoría como ventaja competitiva. Y si te subestiman, que te subestimen. Buenísimo. Si eres mujer y quieres venir a impresionar a alguien y te están subestimando, perfecto. Más fácil impresionar. Y realmente creemos que en el equipo tenemos cuatro mujeres y tres hombres. Las mujeres... Todos tenemos energía femenina y energía masculina y siento que la energía femenina y masculina transcienden género. Puede haber una mujer que está totalmente conectada con su energía masculina o un hombre que está más conectado con su energía femenina y como profesional es un reto entender en qué momento usar cuál. Y que ambas te ayudan y ambas te llevan lejos, pero es un balance de ir definiendo en qué momento sacar qué carta. Y dentro del equipo la verdad que nos ha funcionado muchísimo eh, tener este val, equidad de género. La verdad que dentro de, de la industria sí es un problema, pero en recurrente no es un problema que se habla, porque ya de por sí somos más mujeres que hombres. Pero hablando con un grupo de fundadores les decíamos, pongan a mujeres en posiciones de liderazgo, porque no existen mujeres founders, somos no somos founders, pero son bien poquitas las mujeres founders y... Y es súper importante que las mujeres tengan oportunidades de liderar un equipo, de validar sus capacidades y luego ella tirarse al agua para poder emprender. Y hay muchísimas oportunidades para… O sea, ahí sí que de verdad que como mujeres le podemos sacar provecho a que también el mundo nos ha victimizado. O sea, para bien o para mal, eso existe y… Y probablemente las que están al lado ya no van a estar después trabajando, pero ojalá lo hagan por elección y porque decidieron que ese no era el PAD y no porque el sistema eh, o la sociedad las movió, porque se vale. Todos podemos escoger nuestro camino, el punto es que lo escojamos. Pero dicho esto, lo que les quería compartir es que hoy por hoy estamos aplicando a un programa que se llama StarPAD de MasterCard que ayuda a las fintechs como nosotros a crecer en cuanto a, te presentan con, con las personas correctas, te abren las puertas, etcétera, etcétera. Y a mí me llamó muchísimo la atención que una de las preguntas de la aplicación era si habían mujeres en el grupo. Y dije, ¿por qué están preguntando esto? O sea, en, mi, en nuestro equipo es tan normal que ni siquiera fue como un tema de, ay, deberíamos de, de, de buscar mujeres para que haya equidad de género. Desde el inicio fue así, nació de esa manera. Entonces, me llamó mucho la atención esa pregunta. Y la siguiente era pregunta era, ¿y alguna de ustedes, de las mujeres es, es del equipo de liderazgo o founder? Porque está considerada como dentro de las minorías. ¡Wow! ¿Cómo así? Otra, otra pregunta que no me hacía ni sentido, primero como mujer, y, y segundo porque nuestro equipo otra vez no es de esa manera, ¿verdad? Entonces, definitivamente que las mujeres tenemos mucho que aportar eh, y los hombres podrán dar el espacio o no, pero para mí la invitación es que las mujeres querramos estar en ese lugar y que lo miremos así de normal, porque es normal. Y ahí es donde empieza a, a cambiar esta narrativa que menciona Pau, del victimismo. Yo no me siento víctima. Entonces, por eso cuando vi esa pregunta, me choqueó. Como, ¿Por qué preguntan eso? Ah, sí, es cierto, existe este ecosistema que dice que somos mi honoría y víctima, pero yo no me siento víctima. Y eso es lo primero que uno como mujer creo que tiene que tener esa certeza. Bueno, para cerrar cada una quisiéramos dejarles con un par de lecciones aprendidas y la mía ya lo toqué a lo largo de la plática, pero sálganse de su zona de confort y realmente encuentren un trabajo que los realice, que los motive a salirse de la cama todos los días y que les dé un significado de que están resolviendo algo más grande, que suelo trabajar un día a día y recibir un paycheck. Bueno, y otra, yo les diría, pues qué bueno que están acá, que están aprendiendo, pero este ecosistema se puede complementar. Todos podemos ser autodidactas. Y en este mundo, cada vez más complejo, ser autodidacta, buscar sus soluciones por sí mismos, no dejar que el no que les dicen en primer cajón sea lo establecido, sino hacer su trabajo. Fájense primero, investiguen, aprendan cosas nuevas por su cuenta, prueben esa idea de negocio que tienen engavetada, porque al final eso es lo que permite que vayamos aprendiendo y creciendo. Yo no me considero ni de chiste la que más sepa de tecnología. Es más, estoy en este grupo porque no soy la persona más inteligente del grupo. Así me considero, no soy. Porque puedo aprender de Pau, pero puedo aprender de Alejo y de los demás del equipo. Y por eso estoy ahí. Porque puedo aprender y puedo crecer. Y eso es tan importante. Entonces, pregúntense si en los ecosistemas en los que están, son los más inteligentes del grupo. O están rodeados de gente de la que pueden aprender. Rodense de ePlayers. players Yo antes de entrar a Recurrente tenía cinco ofertas de trabajo. Una de ellas me ofrecía más del doble de lo que iba a ganar en Recurrente y realmente escogí formar parte de este equipo y agarrar este emprendimiento como si fuera propio porque todos son A-Players. Con Gaby decimos que cada uno del miembro de nuestro equipo es nuestro mentor y así ha sido, somos mentores de cada uno y, y no hay trabajo más gratificante que tener a gente que realmente te guíe y te rete a superarte como persona y profesional. Súper, pues vamos a cerrar con un, un QR que quien se anime puede escanear libremente y hacer la prueba de cómo en cinco minutos puedes abrir una cuenta y con eso podemos cerrar ahí mientras están haciendo eso. Gracias por su atención.